Hola, muy buenas amigos de YouTube. ¿Qué haces aquí maldito Diego? Este es mi canal. Ya te me largas de aquí. Ok, ok, me voy. ¿Qué tal gente? Espero que estén bien, y bueno bienvenidos a otro video a mi canal y les quería dar las gracias, porque ya somos 400 suscriptores. Eso me da una gran alegría y muchas gracias por todo el apoyo que tienen mis videos. Y bueno ya me dejo de pendejear, y vamos a lo que nos convoca en este video, que ha salido un nuevo video de sajq 37 y espero que lo disfruten que está muy épico. Como siempre lo ha hecho y siempre lo hará sajq 37 y nos vemos en otro nuevo video. Chao, chao, locos.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 Finalmente, he llegado. Muchas gracias por el nuevo banner, mini Warrior Masters. Muchas gracias. Voy a hacer un poquito de spam, bueno si les guste FNAF este es su servidor, donde podrás hablar con mucha gente que sigue la serie de SAGQ37 o demás temas de FNAF, todo eso hincho más en el servidor de Discord que el link lo tendrán abajo en la descripción. Así es como comenzó todo.